Muy buenas amigos y amigas, voy a grabar un vídeo con el móvil porque eh, luego se me olvidan. Estoy entrenando y digo, hostia, a este vídeo seguro que le interesa a la gente y solo tengo el móvil, así que estoy haciendo series de cuestas, una cuesta chiquitita que hay aquí que sale en 35 positivos, más o menos, no me acuerdo ahora distancia, 35 positivos, muy suave. Y, y bueno, pues estamos eso, eh, subiendo y bajando tranquilamente, respiramos unas cuantas veces cuando llegamos arriba, Volvemos a bajar, enganchamos directamente, bajamos y subimos seguido. y Cuando llegamos arriba, respiramos, nos paramos un momento, respiramos un poquito y volvemos a bajar. Como la isotónica y todo lo llevo yo, pues en realidad no hay que pegar el trago isotónica en tal momento porque ya lo pegas cuando lo necesitas. ¿no? Y ya está. Es un poco más duro porque tienes el peso de la mochila, el móvil. No es como hacer las series en vacío, que es lo ideal, en vacío sin nada, para que realmente vayas ligero. O pues así con un ritmo un poco más bueno y alguna pulsación te ahorras. Bueno, tipos de respiraciones. Tipos de respiraciones que yo, que yo uso, que yo uso, ¿vale? ¿Existen más, hombre? Pues como persona hay en el mundo. ¿Cuántas personas hay en el mundo? Pues cada uno respira a su manera, ¿no? Creo yo. A ver, esto hay que hacer así para encontrar el punto donde el sol te da más o menos y se te ilumina. Y No quedas asombrado, ¿vale? Voy a ponerme aquí detrás del árbol. que un poco Aquí. Bueno, tipos de respiraciones. Tendríamos la respiración descontrolada, descontrolada o, digamos, sin pensar. Más que descontrolada, que podría ser como que vas como loco respirando como un loco, no. Sino la respiración que tú simplemente vas eh, como sin pensar nada y vas a un ritmo tan tranquilo que no necesitas ordenarte especialmente la respiración ni preocuparte de la respiración. Porque vas a un ritmo tan tranquilo que es cuando tú, por ejemplo, pues irías bajando. Bajando y llaneando, no en subida. Bajando y pues tú, pues no necesitas hacer nada especial. Eh, pues respirar como te salga y ya está. No tienes que preocuparte de nada porque no le estás pidiendo a los pulmones tanta cantidad de aire a pasar tanto oxígeno porque vas a tantas pulsaciones. Cuando llevamos esa, esa respiración simple que ni nos preocupamos y bueno, vamos respirando y ya está. Pues por debajo de 150 pulsaciones, más o menos por debajo de 150 pulsaciones por redondear eh, en la zona 3. La zona 3, cuando vas en la zona 3, o que no llegues a la zona 4, claramente zona 3 es de el 70 al 80% más o menos de rango cardíaco, yo en mi caso son unas 148, por ahí me parece, tendría que volver a calcularlo, me van variando un poco, y más o menos de 150 para abajo, ahí iríamos con la respiración desordenada, desordenada o digamos involuntaria, podríamos decir más involuntaria, involuntaria sería la palabra, ¿vale? A partir de ahí, ¿qué tenemos? Pues luego ya cuando ya vamos eh, planos o en subida tendida, planos o en subida tendida, eh, no llevamos demasiados kilómetros tampoco haciendo, eh, entrenando, entonces tampoco vamos muy agotados físicamente, el corazón más o menos todavía está fuerte, es capaz de subir las pulsaciones correctamente, no se, no se está ahorrando pulsaciones, porque el corazón cuando va cansado no sube de pulsaciones, no sube, en comparación tú, para rendir lo mismo tienes que subir más, pero, pero él no quiere subir, si sí me entendéis la idea, o sea, el corazón intenta no subir de pulsaciones, por eso vas más cansado. Y tú no te ves ligero ese día, o, o al cabo de 20 kilómetros, porque el corazón va cansado. Bueno, pues en ese estadio, eh, un poco antes de que el corazón vaya reventado, y que no estás en una subida fuerte, sino que no es una subida suave, o un plano en el que tampoco le vas metiendo mucha caña, ¿cuánto es mucha caña? Depende del nivel de cada persona, depende, es un mundo, pero eh, que no le vas dando mucha caña, que vas... Entre hasta unas 157 pulsaciones, en mi caso. que soy viejo, ¿vale? La gente joven, pues a lo mejor hasta 165 va en ese mismo estado, ¿no? Pero yo más o menos 155 pulsaciones, 157, por esa zona, que es la zona, digamos, el umbral. Le llaman el umbral. Es la zona alta en la que tú no acumulas demasiado lactato, en que puedes más o menos entrenar, como si dijera más de una hora a ese... A ese te pones a 155, 157 y aguantas más de una hora. A esas pulsaciones y no tienes que, digamos, parar, ¿vale? Nada menos. En la zona 4, altita. Zona 4, altita, alrededor del 86%. Zona del 86% cardíaco, por ahí. Vale, el 90% es la zona 5, anaeróbico, empieza a partir del 90%. Vale, pues ahí tú irías ordenado. Irías... Eh, no, no voy a moverme porque el móvil se mueve mucho y no puedo grabar así moviéndome. Pero tú irías normalmente como espérate, que como lo tengo que hacer así, sin natural, no me sale, a ver, sí, más o menos sería eso, tú dirías, más o menos, eh que es cuatro pasos, normalmente son cuatro pasos, tú vas cuatro pasos, y harías, coges, cuatro pasos, sueltas, ¿eh? cojo, cuatro pasos en total, entre dos piernas, cuatro pasos, sueltas, ¿vale?, sería el, el de rendir, ese sería el de rendir sin exagerar, el de rendir, que tú vas haciendo bastante bien, como decimos, una zona 4 bien trabajada, un entreno bueno de rendimiento, pero sin agonizar, sin agonizar, ¿vale? Ese sería el, el tipo de, de respiración que más se va a usar, que más se va a usar, porque pocas veces se va en zona 3, si estás intentando correr un poco decentemente, pocas veces corre en zona 3, la mayoría de las veces estás ya metido en la zona 4, como mínimo, en la parte de abajo, de la zona 4, y luego trabajas hasta la zona 5, hasta donde empieza la zona 5, ¿Cuánto es eso? Pues 12 pulsaciones. Depende del rango cardíaco cada uno, pero a lo mejor tienes un juego de... Eh, sí, 12 pulsaciones, entre, por ejemplo, 148 y 160. Por redondear a alguna persona mayor, a lo mejor entre 148 y 160 sería una zona de trabajo 12 pulsaciones, ¿vale? A lo mejor sería zona 4, ¿vale? 80 al 90% de rango. Vale, bien, ¿no? Y ahora tenemos el truco del almendruco. A ver si ahora no se me corta, 6 minutos de vídeo. El truco del almendruco, y este sí que eh, es ya para, para sacar acabar de sacar el rendimiento de donde no lo hay. Cuando ya dices, no me queda otra, quiero sacar, yo por ejemplo tengo una sesión y digo, esta sesión le tengo que conseguir mejorar la media tal y cual y ya voy reventado. ¿Me entiendes? Voy reventado. Llevo, pues a lo mejor estoy en la zona de los 25 kilómetros o 24 kilómetros, ya. y Lleva 24 kilómetros detrás, estás cansado, el corazón está cansado, a lo mejor lleva varios días trabajando, varios días entrenando. Estás ya tocado realmente y tienes una subida encima y la tienes que correr todo lo que puedas, ¿vale? Entonces entramos en, la, en el ritmo de respiración agonizante, agonizante. Es ya la locura. ¿Cómo se respira así? Mira, eso lo podéis ver en el vídeo del récord de 50 millas de Zap Miller. Ahí podéis ver cómo un pro respira con esa respiración agonizante. Esto no me lo invento yo, esto es una cosa que lo hacen los pros, ¿vale? Respiración agonizante. Zapp Miller eh, era ganó en el récord de 50 millas, no me acuerdo qué ruta americana. Zapp Miller contra, no sé si era el Wasley o quién era. Pues ahí lo veréis. Veréis que iba iba así, así. Bueno, pues esa es la respiración. Que si tú quieres ya acabar de sacar un rendimiento al máximo y bajar alguna pulsación de corazón, además consigues bajar alguna, alguna pulsación. No muchas, pero si tú pasas de la de que normalmente coges aire y acabas de coger aire por aquí, es decir, cuando tú respiras profundo en zona 4 alta, no al agonizante, tú estás cogiendo aire por la nariz, acabando de rellenar los pulmones por la boca porque no te da tiempo por la nariz a cogerlo todo, y luego sueltas por la boca, es decir, cogerías, ¿vale? ¿Vale? O sea... Coges por, por dos lados, sueltas solo por la boca, lo más rápido. Ahí diríamos que a cuatro pasos una, una cogida y cada cuatro pasos soltar. Coges, cuatro pasos, sueltas, cuatro pasos, coges, cuatro pasos, ¿Eh? esa es la, la, la normal. Pues el agonizante vas así. Solo se usa la boca, no da tiempo a usar la nariz. No se no da tiempo a usar la boca, lo veréis en el Miller. no da tiempo a usar la nariz. Solo la boca no se puede usar nada más no hay más no te dan para más pero consigues que si tu zona 5 anaeróbica por ejemplo yo la tengo en 165 pulsaciones aproximadamente consigues bajarte a lo mejor hasta 162 163 pulsaciones cambiando a ese tipo de respiración cambiando ese tipo en vez de la de cada cuatro pasos ya me entendéis hacer la de solo por la boca <tose> es esa velocidad, ojo, ¿eh? es esta velocidad, ¿eh? así, ¿eh? a muerte, entonces consigues bajar un par de pulsaciones, más o menos, por lo que yo voy viéndome en el pulso, puedes coger bajar un par de pulsaciones y te permite una cuesta que tú jamás la podrías subir en anaeróbico, te permite acabar de conseguir subirla, así de claro, es el truco del almendruco, yo siempre digo, eso que lo use la gente que ya tiene un nivel avanzado y que... Ya que sepa un poco lo que hace y que sepa que está entrenando fuerte y que está entrenada, que no se va a lesionar porque esté fuera de forma, que no lleve tiempo parada, que no esté pasada de peso, que no tenga colesterol, que no tenga hipertensión. ¿Entendéis? Todas las seguridades las tienes que primero mirar. Y de verdad, un par de pulsaciones bajas porque hay una oxigenación tan bestia, tan bestia de oxígeno que le metes a, al corazón y todo, que necesita alguna pulsación menos para mantener el mismo rendimiento en las piernas. ¿Eh? O sea, si tú respiras más lento, tú le has metido menos, menos oxígeno, ¿vale? Los glóbulos rojos llevan menos oxígeno, ¿vale? O sea, oxigenan menos las piernas, ¿vale? Para que rindan. Por lo tanto, eh, tienes un rendimiento de pierna y unas tantas pulsaciones, pero si tú consigues meterle más cantidad de aire, es como un turbo, como un turbo. Si tú consigues meterle más cantidad de aire a los pulmones y a la vez a la sangre, consigues que tu corazón mande más bueno no sé decirte más glóbulos rojos quizás no más oxígeno y al final tú tienes el mismo rendimiento en piernas con dos pulsaciones menos algo así aproximadamente cada persona variará vale pero aproximadamente eso puedes conseguirte un par de pulsaciones menos a ver si ahí se me ve ahí se me ve un poco mejor eh, y ya está y es la, la de esa es la de acabar y lógicamente no te pongas a hacer ese tipo de respiración cuando estás empezando a entrenar, al principio de entrenar, eso lo haces cuando estás ya acabando, que te quedan 2 o 3 kilómetros, como hizo el Zamile. cuando estás reventando ya mete y dices, aquí reviento. Me da igual reventar piernas, reventarlo todo. Pero porque estás compitiendo o estás, ya te digo, buscando un récord personal en tal circuito, ahí es donde se usa ese tipo de respiración, ya te digo. Conseguiréis bajar alguna pulsación, por lo tanto, el rendimiento lo podéis mantener en anaeróbico. No se puede hacer durante mucho tiempo, pero bueno, con entrenamiento... Puedes estar 5 o 10 minutos a lo mejor en esa zona. 5 o 10 minutos, difícil decirlo, pero 5 o 10 minutos a esa a ese tipo de jadeo y de, de locura, ¿no? de, de rendimiento. Ya está, lo dejo aquí. Esto ya lo subiremos para el YouTube. Vídeo en el móvil, pero bueno, tampoco se ve tan mal el móvil. ¿eh? Venga, hasta luego.